Amigas y amigos de Cartago, hay elecciones en Aten, el gremio más convocante en los últimos años del macrismo. va, en la última época prácticamente todos los ajustes, eh, también marca mucho el ritmo del de clima social, de lo que sucede en la, en la Nor Patagonia y obviamente eh, eh, es, es toda una placa tectónica que siempre se mueve de acuerdo a cómo arranca marzo, cómo arranca... Eh, el, ...el año en cualquier parte de la historia neuquina... ...por lo menos de, los últimos, de las últimas tres décadas. Tal es la importancia del de sindicato de las maestras... ...y de los maestros en, en la ciudad... ...una de las ciudades más ricas del país... ...por eso también podemos hablar mucho... ...de la cuestión de la desigualdad... ...los presupuestos, las escuelas que vuelan por los aires... ...los techos que se caen... ...pero también un hecho muy importante porque... ...es la casa de Carlos Fuente Alba, ...la casa de Silvia Rogetti, el, el sindicato... Eh, de Mónica Jara todo eso eh, en una pequeña este, eh, eh, en un, un pequeño flash que hacemos eh, en días previos, horas previas a las eh, elecciones eh, ATEN tiene ya casi 40 años de historia de historia en la provincia de Neuquén es el único sindicato y cuando comenzó esta pandemia eh, nosotros como, como sindicato también nos tuvimos que eh, ...reacomodar a estos nuevos tiempos, digo, eh, eh, nuestra lucha eh, por mejores condiciones laborales... ...por mejores condiciones salariales también y, y en relación a, a lo edilicio, a escuelas seguras... Eh, ...se fue también eh, transformando en, en esta pandemia en un modo de reclamo diferente... Eh, al principio de la pandemia no nos podíamos movilizar porque eh, la situación epidemiológica era muy grave entonces eh, ya la calle no era un ámbito eh, de reclamo pero eh, como sindicato no nos, no, nos, no nos paralizamos sino que seguimos denunciando este abandono al que nos tiene acostumbrado el gobierno provincial del MPN eh, este abandono que, que produce este modelo de gobierno que produce muertes que decimos que no son tragedias, lo de Mónica, Mariano y Nicolás eh, y para ir más atrás en la historia, eh, el fusilamiento de nuestro compañero eh, Carlos Fuente Alba es, eh, es un modelo de gobierno de, de, de, de, del MPN que improvisa, que tiene una irresponsabilidad política eh, profunda con, hacia los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también hacia la, hacia la comunidad nauquina. Eh, Aten eh, siempre va a estar del lado del reclamo de eh, los organismos de, de derechos humanos, de los pueblos originarios... Eh, entonces, en este nuevo contexto, como vos decías, nosotros y nosotras no nos quedamos paralizados, sino uh -huh. que pudimos sostener los ámbitos eh, eh, de definición, eh, que son nuestras asambleas, a través de la virtualidad. Sí, es un, un modelo de, de toma de decisiones a través de las asambleas, de elecciones eh, periódicas, eh, realmente que nos llena de orgullo, es decir, es de una democracia directa que no tiene mucho correlato en el contexto nacional. ¿no? Eh, por eso, bueno, tenemos alrededor de 17.000 afiliados en toda la provincia, afiliados y afiliadas en la seccional capital casi 6.000. Y... Se organiza la elección en 52 urnas, son 50 para compañeros y compañeras que están en actividad. Las urnas pasan por tu escuela, eh, así que ahí la compañera, en general los equipos directivos reúnen a las compañeras de las escuelas primarias, los jardines, escuelas para adultos. Se vota, eh, la urna eh, sigue a otra escuela y así se van agotando los padrones. También en las escuelas medias, institutos de formación y escuelas técnicas. Eh, las urnas permanecen, se constituye la mesa de votación, permanecen unas horas porque bueno el tránsito es eh, mucho más fluido, entonces se espera un tiempo más o menos eh, acorde a, a eso, a la entrada y salida de los bloques de horas cátedra y así pero eh, en general el porcentaje de votación es muy alto hay mucho compromiso de, de las compañeras y las compañeras esperemos que esta vez no sea la excepción convocamos a todos y a todas y a, en, toda a la muchos, ¿no? en toda la provincia en toda la provincia sí, en cada una cargos. de las 22 seccionales en todos y todos los cargos digamos se renuevan absolutamente se todo. renuevan los cargos de um, autoridades propias del sindicato serán los representantes de Aten eh, Comisión Directiva Provincial y comisiones de cada una de las seccionales eh, también Congresales etc esas son los que se, las categorías que se votan eh, estrictamente de la organización sindical Por otra parte, tenemos dos categorías más que también se va a votar esta vez Por primera vez se vota todo junto Y son la, para definir la lista interna que define Aten Que después va a compulsar con el gobierno de, de la, con la lista que presenta el gobierno Para los cargos de representación en el Consejo Provincial de Educación y las vocalías gremiales y en el Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social, eh, también consejeros y consejeras eh, gremiales. Ahí es eh, no solamente eh, representan a los y las docentes, sino que a todos los empleados de, del Estado. Un consejero por los compañeros y compañeras en actividad, los activos, y otro por los jubilados y jubiladas y también hacia nuestros afiliados y afiliadas esa es nuestra política eh, desde esta seccional de Aten Capital desde esta conducción que es eh, del espacio del TEP no eh, Gerardo quería hacer un repaso sobre um, un poco ustedes al estar en los barrios eh, vieron de primera mano la cuestión del golpe a, la, a los sectores más populares eso en el, en el 2021 todavía estamos en pandemia todavía estamos de alguna manera sufriendo los embates de la caída económica la, la escuela que es un termómetro digo por la cuestión de que se caen las paredes, se caen los techos y de repente tenés que nada hablar con las mamás, los papás ustedes que están todo el tiempo ahí en las escuelas sobre todo en el oeste de Neuquén sí, tenemos eh, un contacto permanente con, con las familias, con la comunidad educativa en su conjunto y claro que el 2020 vino como a trastocar todos los parámetros que nosotros, eh, más a los que estábamos acostumbrados, ¿no? No, no, fui, no, no fuimos la excepción, esto uh -huh. que, que, que fue la pandemia, como que puso patas para arriba todo lo conocido, eh, tuvimos que agudizar el ingenio, encontrar nuevas herramientas, eh, entre ellas, bueno, eh, el no no cortar el vínculo con lo que significa la escuela. Vos decías... Eh, ¿Qué significa la escuela? Bueno, es una caja de resonancia claramente de todos los conflictos, todo lo, lo que sucede eh, en la comunidad eh, y nosotros desde el primer momento cuando, eh, cuando se decidió ¿no? a partir de, de decisiones que tomaron los gobiernos nacionales, provinciales de, de eh, cuidarnos de, de esto que, que ponía en riesgo nuestra salud y nuestra vida con el aislamiento, uh -huh. eh, dijimos: bueno, ahora, ¿cómo salimos a, a reclamar y a exigir eh, que cierta continuidad con el, el vínculo pedagógico? ¿no? Entonces, la conectividad se volvió algo como imprescindible, la conectividad eh, virtual. ¿no? Eh, también, lo que fue, lo que significa. ...disponer de aparatos electrónicos o dispositivos que, que permitan a las familias... ...también eh, tener una continuidad eh, en cuanto al proceso pedagógico. Eh, en ese sentido, bueno, se vio claramente y, y con crudeza... ...lo que significó también una primer pandemia que podríamos llamar de hace unos años... ...que tuvo que ver con el neoliberalismo y que cortó de raíz... ...lo que había sido un, un programa que había llegado a millones de familias... ...y que había resuelto en parte, parcialmente, y venía como en ese sentido... Eh, ...atendiendo las necesidades de las clases populares que tiene que ver con el conectar igualdad. Uh -huh. eh, así que, bueno, de pasar de la distribución eh, de casi 4 millones de, de dispositivos a las familias, a los estudiantes pero que esa, ese dispositivo podían contar en sus hogares para, para desarrollar sus tareas, su, eh, hacer producciones, Hemos visto en estos años, la verdad, producciones y trabajos impresionantes de estudiantes que de, de, de otra manera se les hubiese complicado, ¿no? Y de eso a cero se pasó. De eso se pasó a cero. Se cortó de un día para otro... Eh, te decía, la primera pandemia, pandemia, el neoliberalismo, nos agarró, nosotros conducimos el sindicato desde hace ocho años y vivimos claramente esa situación, que tenía que ver también, fíjate vos, eh, el macrismo y el neoliberalismo vino con todo un discurso de, de no a los planes, de que iba a generar trabajo genuino, sin embargo, duplicó también la asistencia social porque, por otro lado, eh, dejaba a la gente y a la, a la, a la, al pueblo en la calle, ¿no? eh, mediante el desempleo, eh, cierre de miles y miles de pymes, de fábricas. Eh, el trabajo fue, la verdad, una variable de ajuste eh, terrible del macrismo. Se incrementaron los planes y la segunda pandemia, volviendo a lo que vos decías, eh, el contacto cercano que nosotros tenemos con organizaciones sociales nos daba claramente que en pocos meses se había duplicado, triplicado la asistencia de los, de los niños y las niñas a los comedores. Así que sí, estuvimos eh, muy cerca de esa situación y, y tratando de ahí hacer nuestro aporte, eh, desde los materiales pedagógicos, desde lo, eh, muchas veces acompañando a las compañías de equipos directivos con los bolsones de alimento y bueno, sí, sobre sí, una situación todavía hoy, más allá de que estamos como sí, que más si tranqui, saliendo, pero, más tranqui, pero eh, todavía sin resolver de todo. ¿no? Eh, Laura, eh, para los que no viven en Neuquén, ¿hay, hay eh, escuelas que todavía no empezaron? ¿Hay, eh, ¿Cómo está eso de, la, de las obras? ¿Siempre es un agujero negro de las promesas electorales o de, o de la pantomima, ¿no? Que hay siempre a último momento para decir no, no inauguramos esto no, hay escuelas que todavía no arrancaron sigue ¿cómo, cómo está el tema de la infraestructura en, en la ciudad? Sí, luego de, del receso de invernal eh, fueron aproximadamente 150 escuelas a nivel provincial que no pudieron comenzar con la, presencia, con la presencialidad en Neuquén Capital hace unas semanas eran... A, Aproximadamente 10 escuelas que no, eh, no, no, no pueden empezar las clases porque no tienen condiciones seguras, digo, luego de lo sucedido en Aguada San Roque, eh, las pautas, digamos, de seguridad eh, que, que el gobierno provincial eh, llevaba adelante en, en las escuelas eh, se modificaron, eh, se están realizando diferentes métodos, digamos, para ver en qué situación están las cañerías de gas, de, de las conexiones y eso visibiliza, digamos, la falta de mantenimiento que como sindicato venimos denunciando hace años. Eh, lo que sucedió en el 2000 con, con el fallecimiento de la compañera Silvia Rogetti es una continuidad que eh, de un proceso histórico de una de la responsabilidad del gobierno provincial que deriva en lo que sucedió también en Aguada San Roque, decimos que es eh, un modelo de gobierno, una política de gobierno que lleva adelante el MPN y que como sindicato venimos denunciando eh, hace años, eh, desde la seccional llevamos adelante relevamientos constantes que eh, demuestran esto, muchas escuelas solucionan el problema de, in de infraestructura pero después surgen otras nuevas escuelas que aparecen con eh, estas mismas problemáticas. Entonces para nosotros y nosotras eh, como, con, como ATEN, como trabajadoras y trabajadores de la educación eh, visibilizamos esta situación, la denunciamos, pero... Sabemos que la solución y la responsabilidad la tiene el gobierno provincial, el, el gobierno del MPN, ¿no? Y realmente lo que nos preocupa mucho como maestros y maestras y profesores es la gran eh, fractura que, que, que, que vivimos hoy en las escuelas, esta vuelta a la presencialidad, también... Ah, ¿Hay escuelas en obra que, la, que vuelven a la presencialidad? ¿Eso, eso no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eh, no. ¿Atene eso no lo si, permitió? Sí, no. No, desde o sea Si hay una escuela que está en obra, no, puede, eh, no pueden habitarla trabajadores de la educación, ningún tipo de trabajador, digamos, y ninguna infancia, ningún estudiante. Pero lo que también nos preocupa, y lo que decía Gerardo eh, recién manifestaba, esta falta de eh, esta pandemia que profundizó... Eh, la desvinculación de, de, de las infancias, de los estudiantes con, con las escuelas, con la educación pública. Eso eh, hay que. Te, creemos que el gobierno provincial tiene que recomponer esa, esos vínculos con la escuela, con más generando eh, más propuestas, digamos. Eh, Hacia, hacia las escuelas y más inversión, eso el gobierno no lo realizó no no no hizo las obras pertinentes durante la pandemia y se ahorró un montón de plata igual en pandemia sí, es que no, sí, sí, te mucha plata que eh, obviamente no es destinada al pueblo neuquino sino que evidentemente eh, sale de la provincia entonces eh, como sindicato eh, estamos muy firmes y planteando en ese sentido que el gobierno provincial tiene que invertir más en, en, en educación pública, no queremos más muertes en, en nuestras escuelas, queremos escuelas habitables, inclusivas, en donde eh, haya, en donde tengamos mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje eh, vamos a ir cerrando, Gerardo ¿tú? Nada, dos minutos, un poco estamos en elecciones, se moviliza todo el sindicato, también obviamente eso tiene un, un, un impacto en el, en, el, en todo el arco político, porque todo el mundo va a tomar postura en esto, más, más o menos para los que no tienen eh, LAS y los que no tenemos mucha idea, de eh, se vota todo en toda la provincia, eh, 22 seccionales. 22 seccionales, cada sí. seccional con su padrón, eh, se va a llevar adelante la votación ahí, desde Andacoyo hasta Bella La Mostura, a lo largo de toda la provincia. Una cuestión de logística que es sí, impactante, ¿no? Que vamos a garantizar para que cada afiliado y afiliada pueda votar. Eh, nosotros eh, y nosotras como conducción celebramos esta instancia, celebramos eh, tener poder tener asambleas, pero para nosotros y nosotras es muy importante esta instancia, decimos que, que bueno que como espacio político sindical y pedagógico somos un frente eh, que, que, que nos proponemos también para que para dar continuidad a esta conducción y creemos que esta instancia es muy valiosa para nuestro sindicato que es la única herramienta de lucha la única organización que se planta contra el gobierno provincial y, y, y bueno queremos eh, llevar adelante nuestra política y profundizarla. Buenísimo, gracias Gera, gracias Laura.